Si tienes una impresora, son ET2650 con el error de almohadillas Ha llegado al final estudiado útil Quédate hasta el final y te diré paso a paso qué hacer, ¿Listo? Ok, soy Wilton Martínez Este es el error, ¿Vale? ¿Qué es lo primero que debemos hacer, revisar que sea error de almohadillas Es lo primero, segundo, revisar que no hay impresiones en cola ¿Vale? Vamos a borrarla, damos clic en cancelar Y cancelamos las impresiones en cola Ok tercero debemos descargar el programa al final de este vídeo te dejo un link para que lo descargues listo vamos a abrirlo ahí está perfecto está mi contacto Wilton Martínez damos clic en select importante que esté conectada al cable usb Esto es importantísimo si no no funciona importante que el modelo que tengas sea correspondiente al programa porque si no te sale error de comunicación o de incompatibilidad listo clic en ok particular luego bajamos buscamos waste pan counter aquí está damos clic en ok main client shed aquí no muestra 100% este es normal esta es la causa del error listo otra vez nuevamente main y clic en resetear Aceptar listo ahí quedó reseteada vale ok hay que apagarla y encenderla para que te deje eh, cerrar la ventana listo